Hoy en noches de censos la importancia de estar en las redes sociales para el contador. Presenta maestro en impuestos Pedro Carlos Ramírez y como invitada especial la periodista Fabiola García Villapaña.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 La importancia de estar en las redes sociales para el contador. Presenta, maestro en impuestos, Pedro Carlos Ramírez. Y como invitada especial, la periodista, Fabiola García Villafaña. Hola amigos, buenas noches. Sean bienvenidos eh, nuevamente a este su programa, Noches de Census. Hoy, 21 de junio de este año 2022. Y pues, como, como hemos cambiado de día, eh, hoy día martes, pues vamos a estar platicando sobre un tema que también nos interesa bastante a los contadores. Yo creo que es un tema que pues muchas veces nosotros como profesionales de los números, como administradores, ahí los empresarios que nos puedan estar viendo, pues nos enfocamos en, en la parte impositiva, en la parte financiera, en la parte de los cálculos, pero muchas veces pues dejamos de ver lo que tenemos a la mano, las herramientas que actualmente yo creo que vivimos en un mundo globalizado donde pues cuando empezamos toda esta travesía personalmente, cuando empecé como, como contador hace algunos ayeres, pues eh, viví la transición precisamente de la factura de papel al CFDI, al CFD, luego al CBB, luego al CFDI, y ahorita nos encontramos en una revolución tecnológica todavía que eh, estamos viviendo por parte de las autoridades. Pero también eh, se vinieron algunas herramientas tecnológicas como son las redes sociales, que pues nos van a poder ayudar a proyectar tanto nuestra imagen, nuestros servicios, a proyectar o a que las personas nos, nos puedan conocer, como es esta plataforma en la que nosotros transmitimos nuestro programa de Noches de Censos. Y pues el día de hoy vamos a, a tratar el tema de la importancia de estar en las redes sociales para el contador, para todos aquellos colegas que nos puedan estar escuchando y o viendo, pues les vamos a pedir que puedan replicar esta señal para que pues cada día seamos más los que Podamos escuchar a nuestros invitados y el día de hoy vamos a tener como invitada especial a la periodista Fabiola García Villafaña, quien nos va a estar platicando precisamente desde su experiencia, eh, pues cómo nos pudieran ayudar las redes sociales, cuáles serían algunos consejos que nos daría ella que está inmersa en el mundo ahí de, del periodismo y pues tiene un poquito, eh, pues tiene un poquito o mucho como tal conocimiento, pues más que nosotros los contadores, yo personalmente pues yo nada más uso Face, creo. Entonces, pues vamos a estar platicando de este tema, voy a, a pasar a la presentación oficial de nuestra invitada y voy a leer parte de su semblanza curricular. La periodista Fabiola García Villafaña es periodista con 16 años de experiencia ha trabajado en medios como Televisa, TV Azteca como reportera y conductora en Radio Grupo Estereo Mundo como directora de noticias, impulsora de proyectos digitales y actualmente trabaja en Radiorama Morelos, la cadena nacional con mayor presencia en el país. Es titular de un espacio informativo llamado Artículo Sexto, Sexto y trabaja en el departamento de comunicación social del Ayuntamiento de Temixco en Morelos. Pues Bienvenida, periodista Fabiola. Es un gusto tenerla aquí entre, entre nosotros, los contadores, en este su programa Noches de Census. Personalmente, pues, es un gusto tenerla. Y pues, siéntase bienvenida, siéntase a gusto aquí en su casa, Census. Y pues, vamos a, a iniciar a platicar. Le dejo los micrófonos para que pueda saludar a nuestro, a nuestro querido auditorio que, que, pues, cada semana no nos deja solos, cada semana está aquí al pendiente de los, de los temas ya sea fiscales, en este caso nos salimos un poquito pero como les comenté desde el inicio, bastante importante ya que es un medio de proyección para nosotros los contadores bienvenida eh, periodista Fabiola Gracias, Pedro Carlos, por la invitación a Census, desde luego la capacitación que es sumamente importante. Eh, yo les saludo desde acá, desde el estado de Morelos, específicamente en la zona prácticamente sur del estado, en donde hace unos instantes incluso acaba de llover, eh, vaya que sí, el clima ha hecho de las suyas. Y dices algo bien importante, Pedro, el asunto de adentrarnos a las redes sociales, de que hoy por hoy incluso Census le entra al tema de, eh, de la digitalización de todo lo que conlleva de cursos. Esto es muy importante, sobre todo porque ahí vamos poco a poco. Lamentablemente, en medio de una emergencia sanitaria, lo que salió a relucir fue esto, el hecho de qué hacer en el tema escolar y entonces se vinieron las clases a distancia, las clases virtuales. Y bueno, es todo un tema que tiene que ver con eso, con el adentrarnos a las plataformas digitales, con el adentrarnos a las redes sociales. Eh, me parece que es importante que eh, los contadores sepan que en general todas las profesiones debemos de estar en las redes sociales, ¿por qué? porque es nuestra segunda vida, es nuestra segunda casa prácticamente, y de hecho ya nos piden en el currículum vitae, eh, pues las redes sociales, si es que tenemos, no, eh, ya forma parte de, del día a día, entonces por eso es muy importante hablar de lo que hoy es tendencia, que son las redes sociales, y yo agradecida por supuesto de, de estar platicando con ustedes y de que nos vayan poniendo ahí sus preguntas y de que podamos estar interactuando esta noche. Perfecto, pues muchas gracias igual por aceptar la, la invitación, por ahí me, me comentaban aquí que en, en el Face de que se escuchaba un poquito bajo, pero no sé si ya, ya lo ya lo este ya lo solucionamos por ahí, nos comentan si se, ya se oye bien por ahí, Juan, Juan MRG nos comentaba de que se escuchaba un poquito bajo mi voz, ando hablando bajito, pero sí, ya, ya se escucha bien. Ok, pues eh, saludos a todos los que se están conectando, ahí ya tenemos ahí algunos conectados y pues... Eh, como bien lo, lo comenta ya ya para ir iniciando, entrando en el tema, yo creo que eh, personalmente y profesionalmente considero que sí eh, nos ayuda bastante, pero pues es un arma de doble filo porque a, ahorita lo mencionaba aquí, voy, voy a iniciar con este comentario y ya arrancamos con, con, con, con estos antecedentes de la red. Nos decía aquí la periodista Fabiola de que pues muchas veces hasta ya en el currículum vitae ya es este necesario, oye, tu correo, tu, tus redes sociales, pero muchas veces el patrón, y lo veo desde la perspectiva de, del reclutador de recurso humano, pues se va a meter ahí a tu Facebook, se va a meter a tu Instagram, se va a meter a, a, a ver qué andas haciendo, ¿no? Y por lo general, pues si yo voy a solicitar un puesto de contador y, y en mi muro o, o en ahí en mis redes sociales no hablo nada de la contaduría, pues como que dirán, oye, pues este... Sí tiene vida social, pero tal vez no tiene muy, mucha vida profesional, ¿no? Por ejemplo, claro. en, en mi muro yo creo que ve, ve, ven más cosas sobre, sobre el programa, sobre cuestiones contables que, que vida personal, ¿no? Entonces, como, como comentamos en ese sentido tal vez nos pudiera ayudar, pero en algún momento también nos pudiera perjudicar ese sentido y yo creo que hay que tomarlo con bastante responsabilidad, con bastante cuidado, porque pues también no sabemos quién está del, del lado de la, otra, de, de la otra pantalla, ¿no? Del, del otro lado viendo nuestra información. Y pues ya para entrar en materia, este, periodista Fabiola, pues, eh, ¿qué nos puede comentar con respecto a las redes sociales o cuáles serían las, las que más pudiéramos usar, ¿no? Porque pues hay muchas, hay infinidad, y como le decía al inicio de este programa, yo creo que yo nada más conozco por ahí dos, tres, pero pues no uso todas, porque muchas veces también el miedo o, o el desconocimiento de cómo las usamos cómo hacemos un, no sé cómo le llaman, un video, un, un post, etcétera, etcétera, ¿no? Le, claro. dejo, le dejo el micrófono. Fíjate, Pedro, que dices algo bien importante. Las redes sociales son, son un arma de doble filo y por eso es muy importante que las usemos de manera responsable y que eh, también le entremos de esa manera responsable porque, eh, lo dices bien, hay un contador que normalmente utiliza las redes sociales para postear quizás su vida personal, eh, el encuentro con la familia, que fue el día del padre, posteo eh, que estuve con mi papá en casa, eh, que sí si es mi cumpleaños, posteo que me fui a la fiesta con los amigos, que si hice algo eh, extraordinario en mi vida, bueno, lo publico, o es más, incluso, que si fui a comer a algún lado, también lo publico. Pero de ahí viene el tema profesional, porque si bien es cierto, la red social es eh, más usada, la que más se está usando actualmente es Facebook, eh, de ahí se deriva el tema de las páginas o fanpage. Es importante tenerla así, tú como profesionista, tú como contador, tú como eh, médico incluso, tú como eh, periodista, porque de ahí viene el tema de las dos vertientes. Mi vida personal está en mi Facebook personal y mi página, que es mi trabajo, ahí está pues, lo que yo hago en el día a día. Y me pasó cuando justo estaba la revolución de las redes sociales, porque fíjate, Pedro, que eh, tu servidora eh, tenía esta... Eh, pues también lo que todos hacemos, ¿no? La costumbre de subir o de postear en el Facebook, pues que sí, que me iba a la fiesta con los amigos, que me iba de este lado y entonces, ¿no? Uno le gusta compartir quizás. Pero poco a poco me fui dando cuenta que en el ámbito profesional es importante que tengan esa imagen de ti profesional, efectivamente. Y eh, también más adelante les voy a dar un tip, pero, pero me parece importante que la gente le pierda el miedo a las fanpages o a las páginas, sobre todo porque incluso eh, a mí me encuentran en mi face personal con como, como otras abreviaciones, que ahí va el tip, ¿no? Para que, no, para que al momento de buscarme, porque sí lo hacen, en Recursos Humanos, si te, tú llevas tu currículum, ah, bueno, Fabiola García Villafaña, vamos a buscar cómo se encuentra en Facebook o en, en Google, porque señor San Google, ahí encuentras de todo. Entonces, tú pones el, el nombre de la persona y te va a salir algo. Efectivamente, en, en mi caso, me he dedicado por muchos años ya al periodismo y evidentemente pues va a salir lo que yo he hecho, ¿no? Pero este, en ese sentido creo que me fue funcionando la página para ir aprendiendo a dividir, así como en la vida diaria, aprender a dividir mi vida personal con mi vida profesional. Hoy por hoy a mí me ha funcionado muchísimo porque eh, me contratan viendo mis redes sociales, en las capacitaciones que, se, eh, que doy o ahora mismo que soy impulsora de plataformas digitales o de páginas precisamente para eso, lo que he aprendido en el día a día, en prueba y error, es que hay que estar en las redes sociales, hay que tener la seguridad, hay que perderle el miedo y sobre todo eh, lo que me pasó muchas veces y que es a veces muy criticado es, no, es que tú eres Fabiola, no, es que como no, porque obviamente eh, tenemos en el mundo a grandes periodistas, en mi caso y en el caso de contadores, seguramente pasa eso, grandes contadores reconocidos, pero no hay que subestimar a nadie. En ese sentido me parece importante que rompamos ese miedo y que profesionalmente nos adentremos a esas redes sociales, aprendiendo a distinguir tu vida personal con tu vida laboral, y creo que de ahí parte el hecho de que poco a poco eh, puedan ir abriendo su, su fanpage, y de ahí la segunda red social más conocida es Instagram. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahí vamos bien, eh, pues perfecto. O sea, el, el tema aquí es... Eh... Pues separar, ¿no? Separar esta parte de la vida personal, la vida profesional. Por aquí teníamos un comentario que se me pasó eh, precisamente sobre, sobre las redes sociales en algunos requisitos. Nos comentaba, bueno, antes saludos aquí a Araceli Maldonado, eh, saludos por allá, saludos a, a, al maestro Antonio Aranda. Nos dice, para el trámite de la visa para Estados Unidos, te piden tu red social o redes que tengas. Imagínense, si por ahí posteamos algún meme, ¿no? Como estamos acostumbrados a, a poner de que, eh, en, en, por ahí voy a mencionar uno que hay, que hay de contadores, ¿no? Estudia para que cuando, cuando estés pasando el río, digan, ayúdenle al contador a pasar, ¿no? Imagínense que, que vea eso la, la autoridad, puede decir, no, pues este se quiere venir a Estados Unidos para, para otra cosa, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con respecto a, a lo que nosotros publicamos. Saludos también por aquí a Gabriela Canseco, contador Fidel Lozano, que nos saluda desde Baja California, también muchos saludos, eh, contador Fidel, y pues eh, vamos bien, yo creo que estas primeras dos redes que nos acaba de mencionar, pues yo, yo uso las dos, son las únicas que uso, y, y, y ya, porque eh, por ahí tengo TikTok, pero nunca he subido nada, ¿no? Y, y, el, y el Instagram, porque se vinculó con mi Face, por eso es que todo lo que subo al Face, se, se va allá, ¿no? Pero personalmente eh, y, y viene la pregunta derivado a lo, que, a lo que acaba de mencionar. La recomendación entonces sería tener dos perfiles o, o, o cómo lo pudiéramos separar, ¿no? Porque ¿qué puedo postear o qué puedo publicar en una, en una página o en un perfil de tipo profesional? ¿O cuál es la recomendación? Hacerlo como un, ¿cómo se le llama? Como un perfil personal o hacerlo como una página, porque en la página también me va a poder permitir publicar o postear algunas cuestiones de tipo profesional. Personalmente, claro. por ejemplo, yo tengo el, el mío personal, pero ahí no, pues es personal, pero es profesional porque ahí no posteo nada de mi vida eh, personal, rara es la vez que subo una foto y, y lo más que, para lo más que lo ocupo precisamente es para mi profesión, para este tipo de programas, para, para alguna, alguna invitación ahí que tenga que hacer. Y aparte tengo una página de, del despacho, ¿no? donde posteo algunos servicios que, que tengo ahí. Entonces, ¿cuál sería esa recomendación con respecto a la separación de esta vida personal con la vida profesional? ¿Cómo nos, nos sugeriría ahí, periodista Fabiola? Claro, Fíjate, eh, Pedro, que dices algo bien importante en el sentido de si sí, dividir eh, el Facebook cuando uno abre la cuenta, le pide el correo electrónico y entonces eh, van incluso surgiéndote de derivado de los algoritmos hasta amigos en común y vas aceptando solicitudes y te van saliendo eh, similitudes de una persona a otra o porque ya tienes varios amigos en común. En ese sentido, bueno, sí te funciona tu Facebook porque es de manera personal, ¿no? pero eh, me parece que eh, para el caso de, de ya lo, hablando profesionalmente, si eso es un despacho, sí debería de tener pues, una página, o en el caso incluso de abogados reconocidos ya tienen sus propias páginas y de ahí postean de, de las páginas, eh, se va haciendo como una cadena de publicar información. Sí, eh, dentro de mismo Facebook te da las opciones en configuración para poder incluso abrir tu página, eh, tu página de Facebook, que es eh, derivado de seguidores, ¿no? que te, le den like o que le den, te sigan. Ahora mismo, de hecho, Facebook acaba de eliminar el me gusta en las páginas de Facebook para nada más quedarte con el número de seguidores. Y eso me parece que también de alguna manera funcionó porque hay veces que eh, las personas que te veían o que... Eh, pues sí, que, te, que publicabas y entonces te, te seguían, eh, no necesariamente tenían que darle like a tu página, sino que eh, aumentó, eh, digamos, que el número de personas porque eh, tienen, eh, vaya como de, siete, si 500 me gusta, normalmente tienen más el número de seguidores, eso es lo que llega a impactar más, por ejemplo, en mi caso tengo como eh, 4000 o tenía como 4000 me, me gusta dentro de la página, pero al cambiar el algoritmo ya tengo seis mil seguidores. Entonces, eso te aumenta y te da como plusvalía dentro de tu página. Entonces, me parece que sí, que sí es importante aprender a dividir. Así como nosotros, como en la vida diaria que uno va al despacho y uno va a trabajar, no, no lleva sus cuestiones familiares o de amistades, sino simplemente va a trabajar. Bueno, eso mismo pasa en las redes sociales. Sí es importante aprender a dividirlo porque yo en mi Facebook, por ejemplo, personal, sí posteé el Día del Padre que estuve con mi padre, ¿no? Por ejemplo. Pero en mi face de mi página, pues a lo mejor puedo postear una tarjetita profesional de Feliz Día del Padre y entonces, pues ya cambia el mensaje, ¿no? Y eso es parte de lo que es como ir profesionalizándonos en general e irnos adaptando a las redes sociales. Ahora bien, el Instagram también, como te decía, es la segunda red social de las más usadas. Pero eh, TikTok también es importante, ¿no? Eh, aunque de repente que son canciones chuscas, que, eh, bueno, hay que entrarle a todo porque es lo que me refería. Hay que perderle el miedo. YouTube también, por ejemplo. De hecho, en las redes sociales hoy en día, pues, es una fuente de trabajo, es una herramienta fundamental. Hay personas que incluso se quedaron sin empleo durante la emergencia sanitaria y entonces empezaron a subir sus videos de YouTube, empezaron a postear en TikTok, empezaron a... a, a Hacer como muchas cosas en las redes sociales y hoy por hoy de esa manera es como tienen eh, trabajo, ¿no? En el caso de, de eh, tu servidora, incluso pues las redes sociales a través de entrevistas que se hacían, eh, es como, como otro tipo de negocio y del marketing que hoy por hoy me parece que es importante que también pues se capacite uno y que sepa cuáles son las redes sociales más eh, conocidas o por qué Facebook te va a generar más si posteas tal cosa, el algoritmo de los horarios también es importante saber, ¿no? Entonces, sí, si sí hay que estar en redes sociales, sí, si sí hay que aprender a dividir, y bueno, eh, yo creo que a veces lo que nos detiene muchísimo es el miedo, el, ay, no, es que, ¿qué van a decir? Van a decir es que bien. si ya postee esto, no, este, es que mi familia, es que, no, no, la verdad es que mucha gente lo hace y mucha gente que ha perdido el miedo le va muy bien en las redes sociales justo por eso. Sí, perfecto, y, y más que nada el, el tema del miedo, como lo dice del, del qué van a decir, o del ya, ya yéndonos al punto profesional eh, como contadores, por ejemplo como le comentaba a, hace rato hay, hay contadores eh, bastante famosos, digamos eh, por ahí tuvimos eh, una experiencia eh, cuando las declaraciones anuales de, de que eh, hasta, hasta se hicieron por ahí algunos comentarios un poquito chuscos con respecto a que, ah pues si no puedes presentar tu declaración anual vete a ver el, el, un video de tiktok no ahí te dicen cómo no y, y muchas veces también desde esta otra óptica o perspectiva como que se piensa que en la red social ya es una una plataforma de asesoría es una plataforma de resolución de problemas es una plataforma donde te puedes eh, puedes entrar y decirles oigan qué puedo hacer porque no puedo timbrar mi factura ejemplo no entonces yo creo que también como clientes, como contribuyentes, como empresarios, como contadores, debemos tener la plena conciencia de que las redes sociales son un mecanismo de, de comunicación como tal o de donde vamos a conocer a más personas, personas que no hubiéramos conocido por la limitante del tiempo, de la distancia, etcétera, ¿no? pero que seguimos todavía la forma tradicional en cuestión de negocios nosotros, por ejemplo, de que, bueno, sí, sí te puedo dar una asesoría, pero tal vez me conociste por acá por Face tal vez me contactaste por alguna red social, tal vez supiste de mí porque posteo algunas cuestiones, te gustó la manera en cómo explico, te gustó la manera en cómo se trató el tema, piensas hasta ese punto que tengo el conocimiento para poderte ayudar, y ahora sí viene la parte formal, ¿no? Entonces, eh, eh, considero que la red social nos ayuda en primera instancia para eso Y voy a tomar eh, uno de los comentarios que nos hicieron por acá. Eh, saludos a Edith Martínez también. Gracias a, a ti por estarnos viendo. Nos dice Juan Sa Santis. Precisamente es algo que sucede, bueno, yo creo que mucho, ¿no? O deberíamos tener ese cuidado. Un profesionista que conozco dice a cada rato lo bajan de Facebook por sus comentarios de temas políticos. Y entonces, pues... ¿Qué cuidados debemos tener, aparte de los cuidados personales, de no mezclar la, es que la parte personal con la parte profesional, la parte empresarial? ¿Qué cuidados o qué restricciones existen actualmente con respecto a algunos temas? Por ejemplo, lenguaje, el lenguaje en, en escrito como tal, eh, o la parte escrita en Facebook, pues muchas veces hasta te pueden bloquear, puedes restringir ahí tu, tu perfil, tu página, por hacer mal uso de las palabras o como lo comenta aquí Juan Santis, pues, por realizar ahí comentarios de temas políticos, etcétera, etcétera. Entonces, se considera que hay ciertas restricciones, ¿no? Aunque, aunque la empresa, pues, sea una empresa estadounidense, me, me imagino, Facebook, pero pues tiene repercusión y tiene eh, presencia en México, y al hablar de eso, pues, si hacemos algunos comentarios de temas políticos, ¿hasta dónde estaría el riesgo en este caso de que profesionalmente yo puedo criticar o no puedo criticar, o qué es lo que tengo permitido o no tendría permitido en dado caso de expresar alguna opinión, ¿no? Claro, fíjate Pedro que, eh, pues sí, las redes sociales eh, lo que han marcado también es eh, abrir caminos y saber más sobre lo que sucede en otros países, cómo se trabaja en, eh, en otros ámbitos y sobre todo también eh, los errores que han pasado. Dices algo importante en el sentido de que pueden llegar a bloquearte tu página o tu Facebook o tu cuenta, sí, eh, porque cada vez eh, Facebook está eh, también más... Eh, eh, controlado de alguna manera, por así llamarlo, en el sentido de eh, también eh, evitar el bullying o evita, evitar el sexting o evitar como ciertos delitos que se dan ya en, en las redes sociales. no, Por eso incluso está una policía cibernética y ahora mismo también el hecho de hablar mal de una persona de otra, pues sí, puede generarte e, incluso... Eh, el bloqueo temporal, primero te, te llegan las notificaciones de a lo mejor te bloquearon 15 días, vuelves a hablar mal de una persona o vuelves a hacer comentarios o incluso poner groserías, te vuelven a bloquear por segunda ocasión hasta ya de llegar a definitivamente a bloquearte. Y te llega incluso una notificación de Facebook precisamente por las políticas que tiene la página o, o la cuenta o la aplicación móvil como tal, sobre todo porque ya se está considerando como más criterios en el sentido de eh, si no hablas con algún sustento, pues efectivamente estás incurriendo en eh, las famosas fake news por ejemplo, incluso, ¿no? De ahí que nosotros como periodistas siempre citemos una fuente. En el caso de los contadores es importante siempre justificarse con eh, algún apartado, algún artículo y sobre todo si van a compartir o van a postear algo que sea eh, suyo o si van a compartir alguna información, citar el crédito de la persona eh, que lo hizo, porque también de alguna manera se está robando la información, o eh, en ese caso la persona que se da cuenta de que de, hiciste suya su información, sí puede incluso eh, compartir vía Facebook eh, o notificarle que esa es su información y que pides eh, el derecho de autor, el famoso derecho de autor. Incluso cuando uno usa alguna música, o aunque Suba un video y si el algoritmo ya escuchó que de fondo está una canción, te puede bloquear incluso tu, tu video o tu información. Y el hecho de que te esté bloqueando constantemente en tu Facebook, pues termina siendo eso, el que te quede sin ese Facebook. Y entonces si sí hay que tener eh, cuidado en ese aspecto, porque tanto has trabajado. Los seguidores eh, es poco a poco, ¿no? O sea, va uno ganando credibilidad, va uno ganando espacio y va ganando una presencia en las redes sociales. De ahí que uno vaya checando que efectivamente eh, lo que va a postear o sea de origen suyo o si no es suyo, citar la fuente para evitar esas eh, cuestiones del derecho de autor. Claro, y, y precisamente yo creo que eh, ahorita que, que comenta de, de, del, del derecho de autor, eh, no es lo mismo lo que nos permite la red social, en este caso Facebook, compartir o que agarre yo, copie y lo pego en mi muro como si fuera mío, y después lo comparto como si fuera mío, pues en ese sentido pues sí se pudiera incurrir en alguna de esas faltas. Por aquí nos comenta el maestro Antonio Aranda, yo conozco a varios colegas que se piratean las frases, dice, pero en fin, la hipotenusa. Entonces, pues sí, yo creo que al estar ahí en, en la red, pues se nos hace fácil muchas veces, pues, copiar o, o, o no, tal vez no compartir, porque cuando compartimos, pues sí, aparece ahí de quién compartimos, ¿no? En ese sentido yo creo que estaríamos respetando como tal la, la autoría. Y como lo pregunta claro. aquí la, la periodista Fabiola, pues eh, como contadores yo creo que eh, nos hemos visto nosotros, bueno, yo que estoy ahí en varios grupos, y yo creo que la mayoría de los que nos están viendo en grupos de ayuda o grupos de contadores o grupos de, de fiscalistas en este caso, pero muchas veces eh, identificamos que en esos grupos precisamente se, se establece un objetivo que es la ayuda la, la, que todos eh, podamos estudiar en conjunto, pero muchas veces se meten personas que no son contadores y, y, y, y lo han manifestado mucho. Eh, quiero asesoría gratis ahí, o quiero que me resuelvan mis problemas ahí, o pregunto y si no me contestan tal vez me ofendo, y en, y en ese sentido viene la, la, otra, la otra pregunta, porque personalmente me sucedió que en algún momento yo empecé a, a postear algunas cuestiones eh, escritas, no, no en video, no, no así como ahorita, escritas, y por ahí tuve un fan negativo, como le llaman haters, no este, tuve un fan de esos, que, que, que pues me empezaba a decir que prácticamente no, no servía lo que yo posteaba, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también nosotros como contadores, como profesionales o cualquier área, como decíamos, perder ese miedo de que pues estamos a, a, a, a que nos pueda leer cualquier persona que no va a compartir nuestra forma de pensar, que no va a compartir como tal el conocimiento que tal vez nosotros en algún momento adquirimos, no lo va a compartir, pero precisamente de eso se trata del conocimiento. Si todos estuviéramos de acuerdo en todo, yo creo que hasta fuera peor, ¿no? Y en ese sentido, sí aceptar, a mí en algún momento sí me costó mucho aceptar de que decía, pues ya ya ya me agarró de, de, como se dice, ya me agarró de encargo, ¿no? Porque cada que posteaba yo algo, ahí estaba. Cada que posteaba yo algo, estaba. Pero pues aprendí a vivir con eso, dijeran, y, y pues le di esa, o aprendí precisamente que en las redes sociales uno se expone a eso, ¿no? A que también en, en lo que yo publico me puedo equivocar, y también ser eh, conscientes de que si me equivoco también aceptarlo, ¿no? y en ese sentido la pregunta sería cómo podemos manejar este tipo de, de tanto de responsabilidades con lo que uno proyecta, con lo que uno publica uh, y los comentarios negativos que en algún momento puedan venir de regreso, porque pues yo creo que también hay que saberlos manejar porque como profesionistas bueno uno uno que es bastante sentido como profesionista a veces digo no pues es que Tal vez sí estoy mal o tal vez recibí muchos comentarios negativos y, y tiendo a, a, a poder reflexionar y cambiar mi comentario. Pero ¿cómo podemos manejar esta situación, este, periodista Fabiola? Fíjate, Pedro, que eh, yo siempre eh, como que lo ejemplo, como en, lo ejemplifico como en la vida diaria, ¿no? Eh, en la vida, en el trabajo, a veces las cosas no salen bien, ¿no? Eh, o, el café te gusta con dos de azúcar o el café te gusta con una de azúcar y a tu compañero le gusta sin azúcar. Así va a ser en el internet, en las redes sociales te van a seguir porque le gusta tu contenido, porque le gusta cómo dices, cómo informas. O, o ya no te va a seguir o simplemente van a molestarte para que efectivamente te incomoden y entonces tú mismo empieces a dudar de lo que tú ya ganaste. Y me parece importante que eh, sí, efectivamente es eh, estar al pendiente de esos comentarios porque siempre es bueno. Siempre a lo mejor eh, es porque algo eh, está haciendo ruido y quizás nosotros tengamos que eh, analizarnos nosotros mismos si efectivamente pues solamente eh, estemos dando un contenido erróneo o no. Pero si nosotros estamos seguros de, eh, de que la información que hemos adquirido y que queremos compartir es real, no pasa nada. La gente es así, tanto en la vida diaria. A lo mejor eh, tu jefe eh, te, le va a encantar cómo es tu forma de trabajo y a lo mejor a tu compañero de al lado no. Así pasa en las redes sociales, es como un seguidor más que de alguna manera pues tampoco le va a gustar eh, cómo estés haciendo las cosas, pero hay que decirlo, también es gente que a veces no se atreve a hacerlo. ¿eh? Eh, hay mucha gente que critica y la verdad es que... Pues sí, es respetable, pero yo me parece importante que la seguridad que uno gane conforme va eh, adquiriendo conocimientos, conforme va uno capacitándose, porque eso también es muy importante, que también aprendamos, eh, eh, porque uno, uno está aprendiendo constantemente. Entonces, eh, igual hay muchísimos cursos en marketing, hay muchos cursos en imagen pública, eh, hay un sinfín, incluso son gratuitos, uno se mete, eh, hay eh, unas eh, páginas, igual luego se las posteo también para que las tengan, pero hay incluso con certificación, entonces uno se toma unos cursos de 40 horas y te va a ir diciendo eh, también la importancia de que, de que efectivamente te adentres a las redes sociales y de una manera responsable y que es la extensión de tu negocio, como decías, a lo mejor subes un fragmento de alguna recomendación fiscal o de cómo tienen que, eh, no sé, alguna asesoría que, que sea de las más recurrentes en los contadores. Y entonces de ahí la importancia porque ligues a tus redes sociales y porque ligues tus números telefónicos y porque ligues que estás asesorando de manera presencial y entonces es cuando la gente te empieza a contactar. Las redes sociales de alguna manera funcionan para eso, para hacer una extensión de lo que tú ya haces de manera presencial. Claro, y, y precisamente, pues, te, te conocen otras personas que, pues, en su vida se iban a imaginar conocerte por este medio, ¿no? Por ejemplo, pues, yo personalmente, como desde que, desde que el maestro Aranda me dejó aquí en la, en la conducción de, de este programa, pues, he conocido colegas que en mi vida me hubiera imaginado conocer, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo creo que es una herramienta eh, bastante interesante, bastante importante, pero también que debemos manejar con responsabilidad. Por, el, por el, el hecho de que si yo doy un consejo y lo doy mal, también me pudiera, me pudiera afectar en mi reputación como tal. Viralizarte. ¿no? Exactamente. Eh, eh, yo creo que se viralizan más rápido las cosas negativas que las cosas positivas, ¿no? Porque, eh, como dijera por ahí, un, un, este, una reflexión... Eh, pues tal vez te juzgan más por los, por los errores que has cometido que por los aciertos que has tenido. Y en ese sentido, pues sí, ¿qué tal que realizan alguna, alguna pregunta por ahí de tipo fiscal y, y pues yo no yo, yo quise contestar, tal vez no lo reflexioné bien, tal vez no lo, no, lo, no lo estudié bien y contesto, ¿no? Así nada más por contestar. Y al rato, pues, ya se viralizó, como dice aquí nuestra invitada, y pues resulta que después van a andar diciendo que aquí, que el, que el contador Carlos, pues, está sugiriendo estas cosas, ¿no? Yo creo que esa responsabilidad de lo que nosotros compartimos también es bastante importante, y más como profesionales. Si lo vamos a hacer en nuestro muro personal, pues, tal vez ahí tenemos un poquito de margen de, de realizarlo, porque es para esos efectos. Pero si lo vamos a hacer para efectos profesionales, yo creo que hay que tener bastante cuidado con lo que se comparte claro, siempre con el, con el, en el entendido de que estamos creciendo personalmente, yo, las redes sociales, pues me han ayudado, pues para que más gente me conozca en este, en este programa, pues yo creo que ya, algunos ya, ya me conocen, ya me han visto en los miércoles, los martes, y por ahí en algunos cursos, y para eso me ha ayudado personalmente, yo creo que los contadores que nos están viendo, podemos iniciar en ese mundo, si este objetivo, también depende mucho de los objetivos, creo este objetivo, el que te conozcan, el que sea una proyección para tu trabajo, pues yo creo que va a hablar muy bien de ti el hecho de que puedas compartir, siempre lo, lo he mencionado así, compartir. Y pues aprovechando aquí la, la red social que, que nos están viendo, pues el día de mañana también tenemos el otro programa eh, de los miércoles, que es eh, Rompiendo Paradigmas, mañana vamos a tener al maestro Martín Rojas Tamayo, al maestro Pepe Soto, al maestro Antonio Aranda, Maestro Efraín Salvador y al maestro Corona, y sí, ya son todos. Y va a estar como invitada la doctora Flor de María Tavera con el tema licencias laborales. Pues ya saben, igual todos los miércoles por ahí a las 9 de la noche van a estar rompiendo paradigmas y pues igual una plataforma donde se abordan las cosas desde una perspectiva muy diferente. La siguiente pregunta que le, que le quiero hacer va enfocada con los tiempos. ¿Cuál sería su recomendación con respecto, hace rato nos mencionaba, de los horarios? Eh, ¿Qué es lo que impacta más? Porque, eh, por ejemplo, este programa que empieza a las 7, pues me pueden ver ya saliendo de su trabajo o me pueden ver eh, trasladándose de su trabajo a su casa, etcétera, ¿no? dependiendo de las circunstancias personales. Pero si yo transmito mi programa o quiero hacer un video, quiero hacer un en vivo por ahí de, de, no sé, a la hora de la comida, pues van a decir, yo prefiero comer que estar viendo aquí al doctor Carlos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la recomendación de un horario, pues, o los horarios que mejor se pudieran acomodar para efectos de poder darnos a conocer? Claro, en videos, ¿no? Porque, pues, lo escrito, pues, ahí se queda para efectos de que lo lea cuando, cuando quieran leerlo las personas. Pero, por ejemplo, este tipo de programas en vivo o, o, o live como tal, eh, ¿qué nos recomendaría con respecto al, al horario? Las transmisiones en vivo funcionan muy bien, eh, sobre todo tuvieron su suaje en la emergencia sanitaria porque la gente quería saber de, saber de COVID y quería saber de cómo iban los casos y entonces pasó mucho en un... Eh, en un eh, trabajo que tuve eh, en, en radio, que, que justo pasó eso. Empezamos a trabajar a distancia y entonces, eh, ¿qué hacemos? ¿Cómo llegamos a, a nuestra gente de redes sociales? Bueno, haciendo transmisiones los conductores desde casa. Entonces, eh, habían horarios específicos a las 10 de la mañana, el conductor eh, de la edición matutina le tocaba conducir, y dar avances de la información, reporte de actualización de COVID, que es lo que estaba haciendo la autoridad sanitaria, como tres, cuatro notas en un en vivo, ¿no? 15 minutos, 20 minutos, y conforme la gente interactuaba, uno se quedaba porque también los views, pues efectivamente te van marcando la pauta de que está siendo exitoso, de que se está manteniendo o de que efectivamente eh, pues es momento de cortar, ¿no? En ese sentido, el, el primer corte que hacíamos era a las 10 de la mañana, funcionaba muy bien, luego hacíamos otro corte a las 12 de la tarde, igual transmisión en vivo, hacíamos otra transmisión a las 5 de la tarde y una de cierre a las 8 de la noche transmisiones en vivo de los conductores, avances informativos, la gente quería saber sobre la emergencia sanitaria y cómo iban, eh, eh, conforme iban pasando los días, efectivamente, eh, pues fue descendiendo el tema, la efervescencia misma, ¿no? Pero por lo menos un mes fue así de intenso, de puras transmisiones en vivo. Llegábamos hasta a, a 200 views, ¿no? Entonces... La gente quiere saber de información que le llame efectivamente la atención y siempre cuando uno hace sus transmisiones, el pie de nota o la entrada o la introducción también ayuda muchísimo. Eh, se les llama cabezas o títulos, ¿no? En ese sentido también me parece importante que eh, en las transmisiones se empiece con una, un buen título, con una buena proyección, porque entonces la gente le llega la notificación y entonces se quiere meter y dice, ah, perfecto, están hablando sobre recomendaciones los contadores, me voy a meter a censos. Y eh, algo pasa también muy importante, el que si ya eres constante a una hora, tu público quiere verte ahí, entonces si tú a las 7 de la noche ya saben que todos los martes o todos los miércoles census transmite, ahí van a estar y te van a buscar porque saben que van a encontrar las recomendaciones. Es importante respetar los horarios porque tu público también cautivo ahí está. Y los horarios más importantes de Facebook o de audiencia, efectivamente, son a partir de las 7 de la noche, 8, 9 y 10 de la noche. Eh, ¿Por qué? Porque efectivamente la gente ya va a su casa, porque efectivamente ya están descansando, o en su caso, también muy temprano, las transmisiones igual son exitosas en los noticieros matutinos de 7 a 9 de la mañana o hasta las 10 de la mañana en ese rango, porque la gente está trabajando, está en oficina y si no te ve, te escucha. Pero eh, esos más o menos son los horarios eh, como taquilleros o de acuerdo a lo que ha indicado el algoritmo de Facebook. Si es eh, en la mañana puede ser de 7 a 9 de la mañana y si es en la tarde noche a partir de las 7 tú encuentras una muy buena audiencia y pasa que a veces están las transmisiones en vivo y luego te generan más reacciones. Esa transmisión que se queda ahí eh, se va a replicar. ¿Por qué pasa eso? Se queda ahí y entonces si hoy tu público no te pudo ver, bueno, pero ya compartiste la transmisión, te pueden ver mañana. Entonces me parece que también la interacción que se genera después de la transmisión funciona y sí funciona muy bien. Si tú quieres compartir a lo mejor videos o postear, eh, en el caso de noticias, por ejemplo, funciona muy bien que sea tu video muy corto, de un minuto. 30 segundos. Eh, ¿Saben qué amigos? este Escúchenos a las 8 de la mañana porque tenemos y vamos a hablar de lo que hizo el gobernador, de lo que hizo tal. Ustedes también pueden jugar mucho con eso, con eh, videos cortos porque la gente eh, también pasa que eh, quieren ir viendo otros videos o les sale otra información y entonces en tus 30 segundos tienes que decir como lo más importante de lo que a lo mejor van a ver en censos. Claro, y precisamente lo, lo que acaba de comentar de, de, del público que ya te tiene visto, del, del público que ya prácticamente le, le, le agrada la forma en cómo, en cómo le compartes alguna situación, eh, precisamente ahorita que cambiamos de día yo creo que se nos descontrolaron un poquito por ahí porque pues veníamos miércoles, miércoles, miércoles y, y a partir de la semana pasada cambiamos a martes, pero pues yo creo que eh, ahorita nos vamos, estamos en un periodo de acostumbrarnos ahora a los días martes en este, en este periodo, pero pues sí es importante, como lo comenta aquí nuestra invitada, de que eh, podamos definir un horario específico, porque pues sí, si estamos cambiando, por ejemplo, un, un martes lo hacemos a las 10 de la mañana, otro martes a las 7 de la noche, otro martes a las 5 de la tarde, pues tampoco las personas van a estar pendientes a ver a qué horas te... Te, te conectas, ¿no? ¿A qué horas es el, el, el en vivo, no? Eh, aquí cuando ya existe una hora definida, ya existe una programación, ya existe como tal un compromiso de, de compartir a esa hora, pues yo creo que se tiene mayor alcance con respecto a esa, a esa publicación, ¿no? Y eh, la otra pregunta con respecto a ahorita, estamos viendo de, de postear o de hacer un video grabado o de hacer un en vivo... ¿Cuál, eh, ¿Cuál de esos tres, o, o si es que existen algunos más, me, me, me ayuda por ahí, eh, cuál es el que tendría mayor eh, impacto? Porque, por ejemplo, por ahí eh, hemos visto en algunas ocasiones eh, puro audio, ¿no? Sin, sin video, nada más para que te escuchen. Tal vez lo que quieren es escucharte y no, tal vez no verte, ¿no? Eh, dependiendo del público al cual estamos. Eh, dirigidos, o qué tal que lo que te quieren es ver, a ver tus ademanes, a ver cómo te expresas, a ver cuáles son las, eh, como tal, la, la expresión corporal que, que le refieres a algún tema, pues necesitan el video, o de plano no te quieren ni escuchar, ni te quieren ver, y lo que te quieren es leer, ¿no? Y en la lectura tal vez se queda ahí como tal fundamentos puedo copiar alguna regla miscelánea, algún artículo del código, algún artículo de alguna ley específica, y se queda en el post ¿Cuál de esos tres que estoy refiriendo ahorita nos recomendaría más o sería el que en algún momento pudiera, de acuerdo a su experiencia, tener mayor impacto en el público, en el público meta, ¿no? Claro. Fíjate, Pedro, que eh, esto es importante lo que mencionas porque eh, para cada... Eh, pues eh, página o para cada negocio va a ser diferente. No es lo mismo que un periodista le vaya muy bien en una transmisión en vivo porque está en un accidente y porque está en el lugar de los hechos que eh, un chef que quiere dar a conocer una receta. Entonces, eh, a veces es lo visual, es mucho lo visual, es mucho lo imagen, lo que tú tienes que vender y con base a eso. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de contadores o... Eh, de un taller mecánico pasa que normalmente quienes salen son eh, las cosas o las piezas que utilizan, ¿no? Y en ese sentido se juega sí con la imagen de eh, quien va a transmitir el mensaje, pero con las herramientas que también se trabajan. En el caso de los contadores, yo creo que le, le veo muy bien el, el hecho de que también le entren al tema de YouTube, porque en los buscadores la gente... Eh, Justo quiere saber cómo hacer algún trámite, eh, cómo eh, hacer, no sé, alguna situación fiscal, ¿no? El ABC o a dónde me tengo que meter. Y entonces con ustedes es como algo muy, eh, muy de estadística, ¿no? Muy de estar checando, muy de, de a lo mejor ver en una pluma, en una hoja, postear cómo, cómo lo hacen, ¿no? En el caso del chef, eh, pues obviamente es ver la receta, es ver los ingredientes, ¿no? Y entonces no necesariamente se centra en la imagen como tal del chef. Un conductor, pues obviamente eh, sí es la imagen para dar una noticia, pero evidentemente lo que va a marcar también es la imagen de eh, que se cayeron hace unos instantes dos árboles y que cayeron encima de la camioneta, ¿no? es un ejemplo. Entonces, creo que hay público para cada sector y sí es importante que eh, se puedan... Eh, respaldar con lo que sí les ha funcionado, que en este caso me parece que ustedes son como muy descriptivos a lo que ustedes hacen y entonces les vendría muy bien una imagen como del ABC, ¿no? Eh, para que pueda funcionarles un video. No necesariamente exacto la imagen. Hay veces que solamente componer en un eh, video, ¿no? Uh -huh. Como los tres puntos fundamentales. Y 30 segundos, y con eso ya la gente entendió lo que lo que los contadores hacen o lo que lo que ustedes realizan en el día a día, porque pues eh, la gente no se queda normalmente a ver, ya ni siquiera en el día a día en la televisión, ya no la ven una hora. Ya la gente, los adultos mayores incluso en el celular ven todo, y si no les gusta, ¿qué pasa? Que lo cambian, ¿no? Ajá. Ya poco a poco se ha perdido la tradición de un, sentarse con la familia a ver incluso la televisión, porque ahora están, pues, en los teléfonos móviles, ¿no? Sí, claro, y, y también el, ese tiempo de, de compartir o ese tiempo de hablar en ese sentido, por ejemplo, este programa que, que ya casi estamos llegando a, a la hora, precisamente hasta, hasta a mí me ha pasado, ¿no? De que veo al, algún alguna plática por ahí de de algún contador o algo así, y pues la veo 15 minutos y como dice, ¿no? Le doy siguiente, al rato la, la veo, de todas formas se queda ahí grabada. Entonces, pues muchas veces ese tiempo de, de compartir o ese tiempo, si es muy prolongado, pues en algunas ocasiones, pues va a provocar que se pierda el interés de, derivado de que, pues, está durando mucho eh, el tema. También hay temas, pues, que son bastante eh, prolongados. Respecto a, a lo que se tiene que tratar y pues ahí sí es comprensible el que se prolongue o se pudiera dividir en algunas sesiones, no, no verlo todo desde un, desde un solo momento. Y en ese sentido, pues yo creo que las herramientas que nos comparte aquí, los tips, las recomendaciones que nos comparte nuestra invitada, pues son bastante importantes para nuestro auditorio que nos está escuchando, ya que eh, como contadores, yo creo como contadores... Ustedes que, que están viendo este programa, pues están inmersos ya en alguna red social, en este caso en, en Facebook, ¿no? Nos están viendo por, por la transmisión en vivo, pero eh, también así como nos ven a nosotros, ven a otros contadores. Si el objetivo de ustedes es también compartir, si el objetivo de ustedes también es aprender, meterse a algunos grupos, eh, escribir sus dudas o escribir algún comentario, alguna recomendación, alguna respuesta, pues en primera instancia, como nos los comentó, pues perder ese miedo, ¿no? De que siempre va a haber críticas, siempre va a haber críticas, pero pues como es un espacio donde pues dijera el dicho, pues no somos monedita de oro tampoco, pues en ese sentido, pues manejar esa parte, como lo comentaba nuestra invitada, pues es parte de la, de la vida, ¿no? Y pues por último, para, para ir cerrando, eh, eh, estimada periodista Fabiola, eh, algunas recomendaciones finales con respecto o algunos tips que nos pudiera dar para poder manejar nuestras redes sociales, ya hablamos de, de por ahí tres, ¿no? el Facebook, el Instagram el, el, el, el TikTok eh, el YouTube también que muchas veces bueno, personalmente percibo que se como que se cayó un poquito no a como venía, pero pues también es una herramienta, lo, lo primero que nos sale cuando buscamos algún tema pues es un video de YouTube y en ese sentido también eh, yo conozco ahí varios colegas que, que sus canales de YouTube están bastante, tienen bastante seguidores. Y pues eso los da a conocer, los proyecta para que en algún momento cuando llegue a contratarlos, llegue algún cliente, llega, ah, pues mira, Osge, para que veas mi trabajo, aquí hay evidencia de mi trabajo, porque también es parte de la evidencia de lo que de lo que uno en algún momento proyecta o hace. Entonces, pues, ¿cuáles serían esas recomendaciones finales que nos pudiera dar este periodista Fabiola para, para nuestro auditorio? Fíjate, querido Pedro, que eh, yo creo que eh, las recomendaciones más importantes que podemos darles a eh, los seguidores, a los que nos están viendo en las plataformas digitales, es una, eh, quitarse el miedo. Porque el miedo siempre te detiene a hacer cosas y a ser novedoso y a ingeniártelas, a ser emprendedor, a querer, eh, a lo mejor tienes una gran idea, pero si tú no la estableces, se va a quedar solamente en idea, se va a quedar solamente en, en el hubiera hecho esto y de repente ya ves tu idea plasmada en otro perfil. Y, y entonces dices, yo lo hubiera hecho y entonces estaré igual de exitoso o exitosa que ella, ¿no? Entonces creo que hay que quitarnos la barrera del de, miedo, de eh, quitarnos estereotipos. Eh, la verdad es que me parece importante que también nos capacitemos, que sepamos algo de marketing de, de las bases importantes que debemos de tener, eh, sobre todo para saber lo que nos va a funcionar. Y decía algo, a lo mejor la red social de Facebook funciona muy bien en las transmisiones en vivo para el tema de noticias, pero YouTube te funciona muy bien a ti, contador, que me vas a decir el ABC de una constancia fiscal, ahora mismo con el SAT, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece importante que eh, estemos siempre checando lo que es tendencia y tendencia te la va a dar el Twitter, que también es una eh, aplicación muy conocida y muy famosa y que incluso te salen los temas que, de los que más habla la gente en el mundo. Con base a eso, pues tú mismo vas a poder decir, ah, yo sé cómo sacar mi constancia fiscal y no tengo que ir hasta el SAT con esas largas filas y con ese desconocimiento porque finalmente lo puedo hacer desde mi computadora. Pero eso te lo puede decir un contador, te lo puede decir el ABC, no, no necesariamente tienes que esperarte a las largas filas o sacar cita después de un mes que el SAT te diga, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que también hay que estar muy al pendiente de lo que es tendencia, porque también eso nos va a marcar el éxito y los temas taquilleros, como les conocemos, para estar en la novedad, en lo que todo el mundo está hablando, pero entonces... Eh, yo, desde mi perspectiva como periodista, puedo decir las largas filas. Ah, pero yo, contador, puedo decir cómo le puedo hacer para evitar mi larga fila, ¿no? Entonces, de ahí es como uno también puede eh, marcar la pauta para estar ahí en tendencia en las redes sociales. Entonces, me parece que es importante romper el miedo, tener una página de Facebook, sí, para tener tu vida personal y tu vida profesional. Eso también es importante dividirlo, así como en la vida diaria. Y adentrarte, adentrarte de manera profesional y de que si vas a compartir algo, que sea algo que te garantice una credibilidad, con sustento, con fuente, para que luego no caigas en el tema de las fake news o de la falsa información. Perfecto, pues muchas gracias por esos, por esos eh, comentarios, por esos tips que nos da y, y yo creo que también es, es importante esta parte que nos decía uh, eh, es esta tendencia o, o estar al pendiente de las tendencias como contadores y más ahorita con el tema de las citas que acaba de, de mencionar por ejemplo yo, yo me enteraba que había citas porque andaba checando el Face y por ahí alguien vio que había citas y lo publicó y pues vámonos a ver porque alguien dijo que hay citas, lo mismo pasó con, pasa con Twitter ¿no? de que eh, SatMX publica, hasta lo publica antes en su Twitter que en la propia página oficial Sí. pues Tal vez los que estamos ahí pendientes o a los que nos llega la notificación o los que, o los que tenemos ahí ese, ese contacto directo, pues nos enteramos antes de las noticias porque y los demás estamos así de que, oye, pero yo ya chequeé la página y ahí todavía ni, no hay nada, ¿de dónde lo sacaste? dónde te enteraste? Precisamente, por ejemplo, el, el tema de la, de, de la prórroga de CFDI 4.0, pues donde primero empezó el, el tema... Eh, eh, la revuelta ahí pues fue en Twitter y de ahí ya pues empiezan, empiezan ya a, a establecerse ya en la página del Sad en Facebook y algunas otras cuestiones ¿no? Aquí nos dice la maestra Antonio Arango, Saludos a, a nuestros amigos de Colombia, pues muchos saludos a todos muchas eh, gracias a todos los que nos, nos sintonizaron, y sí, eh, por ahí ya eh, estamos terminando nuestro programa, le agradezco aquí a, a la periodista Fabiola García Villafaña por haber aceptado la invitación como les comentaba desde el inicio de este programa, pues, es un tema que, pues, a veces hay que salirse de, del cálculo, de la ley, de nosotros, de, de estos temas que, pues, muchas veces nos apasionan, pero también muchas veces nos preocupan o nos agobian, y, pues, el día de hoy yo creo que fue bastante productivo, nuestro auditorio aprendió o, o captó algunos tips importantes con respecto al manejo de las redes sociales, yo personalmente también, que nada más manejo dos por ahí, pues, ya ni, ni Twitter tengo, pues, entonces, eh, pues, ya, me, ya, ya voy a perder el miedo, también, dijeran, de acuerdo a las recomendaciones, seguirnos irnos adentrando eh, en este mundo, porque, pues, para allá vamos, ¿no? Para allá vamos, tal vez, muchas veces nos queremos resistir al, al cambio, pero, pues, vivimos en un mundo cambiante, y si no, no cambiamos, pues, en algún momento esto nos va a rebasar, ¿no? Y, pues, Muchas gracias nuevamente, eh, periodista Fabiola, es un gusto, esperemos que por ahí en alguna otra ocasión, pues tengamos el agrado y el gusto de tenerla nuevamente aquí en su programa, y pues no me queda más que agradecerle. No, hombre, el gusto es mío. Muchas gracias, sus, por eh, permitirle eh, permitirme platicar sobre las redes sociales en general. Es en principio lo que hoy por hoy es tendencia y hay que estar, sí, pero de, usarlas de manera responsable. Eso sí, porque hay una línea súper delgada entre el profesionalismo y entre la falta de ética. Eh, también es conforme nos queramos dar a conocer. Entonces, yo agradecida y siempre a la orden. Muchas gracias, Pedro, por la invitación también. Gracias, pues nos despedimos este, a todo nuestro auditorio, nos vemos el próximo martes, ya saben su programa Noches de Censo, su servidor Carlos Ramírez, pues nos despedimos y hasta la próxima.